Buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan a través de las redes sociales del Departamento de Administración. Eh, estamos nuevamente continuando con este ciclo de conferencias, el estado que necesitamos después de la pandemia, eh, desde el área de, de Estado, Gobierno y Políticas Públicas del Departamento de Administración. El día de hoy nos acompaña el doctor Arturo Hernández Magallón y él nos va a presentar la conferencia intitulada El Estado Administrativo como Maquinaria de Desigualdad. El doctor Arturo Hernández es doctor en estudios organizacionales por la UAM Iztapalapa y es, es investigador en la UNAM y actual director del Centro de Estudios en Administración Pública de la UNAM y tiene la distinción de ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Bienvenido, doctor, y bueno, le cedo la palabra. Muchas gracias, doctora. Agradezco la invitación eh, de manera muy especial al doctor Carlos Juan Núñez. Eh, espero que se encuentre bien reponiendo su salud. Y también agradezco mucho la invitación de la doctora Susana García, que son un equipo indispensable en la Guama Escapozal, en el Departamento de Administración, eh, donde siempre han promovido actividades académicas que promueven la discusión, abren el debate... Y sobre todo también la posibilidad de poder escuchar voces que son diversas, como en mi caso, no desde la Universidad Nacional, para poder plantear algunas ideas y reflexiones en torno al Estado. Y sobre todo desde mi mirador, la administración pública. También asimismo saludo a mi buen amigo el doctor Jorge Alberto Rosas Castro, quien también se encuentra en esta sala y quienes nos acompañan a la distancia. Y pues bueno, voy a iniciar, eh, voy a compartir mi pantalla, porque tengo una presentación agradeceré si me comentan si se alcanza a ver ¿Se alcanza a ver, doctora? Sí, sí se ve Muchas gracias Bueno, como ustedes pueden observar, yo denominé esta plática el Estado Administrativo como máquina de desigualdad o maquinaria de desigualdad Estoy retomando un término muy antiguo el del Estado Administrativo, de un clásico de un autor clásico que se llama Dwight Waldo White Waldo alguna vez utilizó este término para poder denominar uno de sus libros, aunque él mismo lo consideraba un pleonasmo. él decía que no había un Estado que no fuera administrativo, si no tenía esa parte administrativa, pues simplemente no iba a ser, no iba a ser un Estado. ¿no? Pero lo utilizo porque me gustaría destacar específicamente la parte administrativa, ¿no? la manera en que la administración se desenvuelve, en particular a partir de las personas, sobre cómo estas, en interacción con la ciudadanía, generan la desigualdad. No es algo que usualmente nosotros charlemos eh, respecto al, a lo que ocurre en la administración pública, a pesar de que también han habido algunos intentos relevantes. Por ejemplo, me gustaría citar al profesor Fernando Nieto del Colmex, quien también ha abierto mucho el debate en este sentido, pero también algunos textos en el extranjero donde se ha abordado también la temática desde otros puntos de vista, por ejemplo, sobre la idea de la carga administrativa, que ahorita voy a platicar rápidamente sobre eso, u otros que también ya son bastante antiguos, pero que nos ayudan a reflexionar posicionando la idea de la administración pública en una parte en específico de esta, no, sobre todo lo que se denomina como la burocracia del nivel de calle, que son elementos importantes o variables importantes que voy a tomar en cuenta para poder desarrollar mi intervención. Esta idea de la desigualdad, o de la máquina de la desigualdad, la máquina administrativa, que desde el punto de vista de la teoría, de la administración, pues se alimenta de muchos valores, entre ellos eh, el generar un beneficio colectivo, que sería la idea más general que nosotros encontramos cuando revisamos los temas de administración pública. ¿Qué es lo que quiere la administración pública? Solucionar los problemas de la ciudadanía, generar el bienestar general. Son ideas muy clásicas sobre el pensamiento y la administración pública, pero con los años y sobre todo en los últimos años, hemos tendido a reflexionar más sobre la labor de la administración pública y nos ha invitado también a reconsiderar ese tipo de planteamientos y ver que la administración pública, pues, llega a fallar, ¿no? No siempre llega a generar todas las, las soluciones y que a lo mejor por sus limitaciones esto ocurre, pero también puede llegar a pasar que la propia administración pública genera desigualdad. Sobre ese aspecto me gustaría desarrollar mi intervención y también desligarme sobre algunas cuestiones que yo no voy a abordar. Yo no pienso a la desigualdad con relación a la economía eh, sin más. Es decir, yo no voy a hacer ningún planteamiento teórico sobre teórico sobre, en, en la economía sobre la desigualdad, ni tampoco la voy a ligar al desarrollo, que son los, los términos y los planteamientos más comunes en los cuales nosotros encontramos la idea de la desigualdad. Y tampoco me voy a centrar en la desigualdad y el género, que también son, son debates muy actuales y pertinentes. Todo lo contrario, lo que yo tengo como intención es pensar a la desigualdad respecto al acceso a beneficios que derivan de los programas gubernamentales. Nosotros pensamos que estos programas gubernamentales deberían de resolver muchos de los problemas de nuestra ciudadanía, pero en algunas ocasiones pues estos no alcanzan a, a generar esos beneficios. Aunque este último punto que en el cual estoy interesado está también hermanado en muchos sentidos con lo anterior, con la cuestión del género y con la cuestión del desarrollo. Yo marco las diferencias o marco distancia porque lo que me interesa en específico es centrarme en una parte de la manera en que el Estado administrativo opera o la parte en la cual ese aparato administrativo establece una relación con la sociedad. Y es específicamente con aquellos que tienen un contacto directo con la población, que en términos teóricos se, se conoce como la burocracia del nivel de calle, ¿no? Respecto a la burocracia en específico, sabemos que se ha escrito demasiado y se puede retomar el, el, el clásico eh, autor Weber, pero otros más donde encontramos eh, grandes aportaciones, pero la gran diferencia con esta idea de la burocracia a nivel de calle, que un autor en específico lo desarrolla, que es eh, Michael Lipsky, centra la atención en una parte de los trabajadores y las trabajadoras del sector público y las coloca bajo la lupa para poder conocer cuál es la relación que tiene con la población y el efecto de dicha relación. Y trata de desmenuzar este Lipsky, al igual que los que han eh, desarrollado parte de esta escuela, de la burocracia de nivel de calle, para poder conocer la naturaleza de la burocracia de ese nivel o que tiene proximidad con la ciudadanía y cuáles son las repercusiones de dicha de dicha relación. A mí me interesa respecto a esa relación la manera en que ellos o ellas pueden afectar la manera en que se prestan servicios o se generan una serie de bienes para la población y que lo que hacen en, en lugar de, de generar beneficios para la colectividad generan desigualdad. A partir de ahí yo propongo algunas ideas que, que pueden dar cabida a estas reflexiones breves que voy a compartir con ustedes, y son al menos estas tres. La primera idea tiene que ver con que los programas pueden, en el mejor de los casos, estar bien diseñados para ser equitativos. Sí, en el mejor de los casos. ¿no? Nosotros hacemos propuestas de algún programa gubernamental que transitan por una serie de etapas complejas de su diseño, ¿no? Desde la propia decisión de qué es lo que queremos abordar respecto a un problema público, eh, cómo se construye este problema público, cómo lo comenzamos a operacionalizar en una serie de propuestas administrativas, o tal vez cómo llega a otro, a otro poder público para poderlo formalizar, convirtiéndolo en una ley. No son pasos que sean sencillos para poder dar lugar al diseño de algunos programas o justificar la existencia de ellos a partir de también un conjunto de leyes. El punto es de que en la mayoría de los casos nosotros podemos llegar a pensar que respecto a un sector de la población para los cuales están dirigidos estos programas podrían llegar a, podrían llegar a ser equitativos, pero también podemos encontrar que muchos de ellos pueden generar eh, separaciones entre, entre sectores de la población que muchos de ellos podrán considerar que, que son desiguales. ¿no? Ahora estoy recordando un, una novela muy interesante que me gustaría recomendar que escribió Sara Mesa, que, que se llama El silencio administrativo eh, me parece que es de editorial anagrama ese texto de, de Sara Mesa hace un planteamiento desde España sobre cómo los programas gubernamentales de tipo social pueden llegar a ser desiguales en su prestación No habla por ejemplo sobre cómo eh, a una mujer en situación de calle no le alcanza a abarcar o cubrir el programa gubernamental de atención porque esta persona no tenía, por ejemplo, una dirección. ¿no? Si vive en situación de calle, pues ¿cómo va a tener una dirección? ¿no? ¿Cómo van a poderle generar un beneficio a partir de un programa? Entonces, muchos de los programas, en el mejor de los casos, están diseñados para ser equitativos, pero también son, en otros casos, inequitativos, son desiguales, son así eh, diseñados de nacimiento, porque están orientados a cierto, a cierto sector de la población. Muchas otras dinámicas ocurren también, en el espacio administrativo público y no nada más con la relación que establecen con la ciudadanía, sino también dentro de las propias organizaciones gubernamentales y lo que nosotros vemos también en ese espacio es que también pueden convertirse en espacios de inequidad también, no respecto a las relaciones entre las personas que se desenvuelven en las estructuras gubernamentales pero a mí no me interesan tanto esas cuestiones, hay muchos escritos sobre, sobre eso que nos llevan a, a también plantear ideas sobre la cultura y las organizaciones, no también esto que ya mencionaba sobre la desigualdad de género, las relaciones de poder, la distancia social que promueve las estructuras, las jerarquías, que tiene mucho que ver con esta cuestión de la de la desigualdad. No A mí lo que me interesa es pensar que la burocracia, que como les decía, del nivel de calle, esa burocracia implementadora de los programas, no siempre favorecen el acceso equitativo a los beneficios. Ya lo venía diciendo, la mayoría de nosotros podemos tener contacto en diversos momentos con la burocracia, pero hay que considerar que desde el punto de vista que ahora estoy compartiendo, es esa burocracia que nosotros encontramos en la ventanilla. Son esos burócratas que se encuentran en la calle o burócratas que se encuentran en la calle, como la policía, los trabajadores sociales, las personas que nos atienden en los hospitales, los médicos, los docentes, ¿no? Somos burócratas de nivel de calle y en diversas ocasiones traducen estos programas gubernamentales y en, en la manera en que pasa por ese sedazo organizacional como dice el doctor Arillano en el momento en que pasa por esa dinámica organizativa de las personas la realidad de la instrumentación de los programas se transforma retomo la idea de la implementación porque también ha sido muy desarrollada en términos académicos desde hace muchos años no hay un libro muy conocido de Aaron Bildafsky y Presman sobre la implementación y ya lo dejaban ver ellos muy bien sobre cómo las decisiones que se, que se, tomaban en Washington se, pues no, no, no, ocurrían en Oakland una vez que comenzaban su instrumentación, ¿no? Sobre cómo la dinámica de la acción conjunta de las estructuras gubernamentales difícilmente llegaban acá a colaborar y pues trastocaban la política. Esa visión de, de Aaron Bildavsky y de Pressman era un, un, un nivel Meso, un nivel organizacional, el nivel que propongo que nosotros miremos es un nivel de las personas, el nivel de ellas y ellos en contacto con la ciudadanía que se encuentra bajo sus, su poder o su perspectiva la capacidad de poder transformar la hechura de la política o la hechura de las políticas o de los programas para tomar o retomar caminos que son diversos. Eso nos lleva a considerar un mundo de comportamientos que, como ya decía, eh, ya ha sido suficientemente trabajado también por, la, por los escritos de la burocracia y que la mayoría de nosotros conocemos como las buropatologías. no Y el tercero es que esto ocurre por la carga administrativa que se genera en los procesos. Y yo explico o intento explicar que mucho de lo que ocurre con la burocracia y la capacidad discrecional que tienen para poder transformar muchos de los programas, lo que generan es una carga administrativa que genera esa desigualdad de trato o esa desigualdad de acceso respecto a algunos beneficios o eh, algunos bienes proporcionados por el aparato gubernamental. ¿A qué me refiero con la carga administrativa? Creo que la mayoría de nosotros nos ha tocado vivirlo de distintas maneras, ¿no? En nuestro contacto con con estas personas que se encuentran detrás de la ventanilla o que tenemos contacto porque trabajan en, en la administración pública, cuando en muchas ocasiones eh, vamos a hacer un trámite y ese trámite resulta ser prolongado porque estas personas se apegan mucho o ritualizan, como decía Merton, ritualizan las reglas no o no se quieren salir del procedimiento, como también decía el propio eh, Merton en esta en esta reflexión sobre cómo las disfunciones afectan el, el, el, el funcionamiento de las organizaciones, el funcionamiento de las burocracias, pues bueno, ese costo que, que debería de estar concentrado en el desarrollo de las actividades gubernamentales se traslada a la ciudadanía, ¿no? Ese tiempo perdido, esa dificultad para acceder a algunos beneficios, se traslada hacia allá, ¿no? El cómo algunas personas no pueden acceder a ciertos medicamentos en el servicio de, de salud pública, porque hay algunos problemas administrativos para las adquisiciones en aras de la austeridad republicana, solamente se pone un ejemplo muy general, pero que también tiene mucho que ver sobre la manera en que toda esa carga administrativa se le traslada a la población, ¿no? Finalmente, muchos de nosotros o muchas de nosotros tenemos que acceder a, a los medicamentos comprándolas en otro lado, ¿no? Entonces esos, esos costos, esa carga administrativa se traslada y vuelve inequitativa la manera en que nosotros accedemos a los beneficios proporcionados por, el, por la administración pública, ¿no? Entonces, yo trato de, de sintetizar todo esto, integrar eh, muchos de los elementos que permiten explicar un fenómeno tan complejo como es en un solo diagrama, y espero intentar eh, distinguirlo porque incluí Muchas eh, variables o muchas palabras para tratar de, de conversar o explicarles sobre esta cuestión, que como ya lo decía, no significa que sea algo nuevo, pero lo que yo creo que es importante es que nosotros coloquemos la mirada sobre aspectos de esta naturaleza para que veamos que en un nivel también... Eh, menor en el nivel de la relación de las personas, nosotros podemos encontrar que existen estos desajustes en el funcionamiento de la administración pública que promueven las diferencias, el dejar fuera a algunas personas que tendrían derecho de acceder a alguna serie de beneficios, por lo más mínimo, ¿no? Es decir, como ya decía... Eh, yo no me, no, me, no me interesa discutir sobre la desigualdad en términos económicos porque lo piensan en la mayoría de las ocasiones desde un nivel más amplio, ¿no? De las variables macroeconómicas o incluso también microeconómicas, pero que no entran en la dinámica del funcionamiento de las organizaciones donde a mí me interesa más centrar la atención o centrar la mirada. Entonces... De esta forma, si nosotros eh, dirigimos la mirada hacia la parte izquierda, donde se encuentran las tres palabras discrecionalidad, autonomía y creencias, son variables que nosotros vamos a, a encontrar o que podemos relacionar con la, con la burocracia. Una burocracia que se comporta con discrecionalidad, con autonomía y a partir de creencias. Ya ustedes lo pueden ver, no son ideas que, que pueden ser nuevas, pero cuando todos lo metemos en, en, en esta discusión nos vamos a dar cuenta que nos presentan un fenómeno bastante complejo de la dinámica burocrática y sobre todo cuando establecen una relación ...con la población. Cuando nosotros pensamos en la discrecionalidad de estos burócratas que se encuentran, al menos en términos simbólicos, dentro de este círculo, en este diagrama, nosotros vemos que en apariencia trabajan de forma ordenada, quizá hasta jerárquica, como ocurre en la mayoría de las organizaciones gubernamentales, y que, pues por su propia naturaleza jerárquica, la burocracia y los valores que lo nutren, pues nos exigen que se puedan cumplir muchas de las metas a partir de valores como la eficacia, la eficiencia y sobre todo el cumplimiento de la regla y más ahora de con valores o posturas de modelos administrativos como la nueva gerencia pública que nos obligan a lograr resultados. no Entonces nosotros comenzamos a dirigir nuestra atención, sobre el funcionamiento de la burocracia en ese sentido, pero cuando comenzamos a integrar términos como el de la discrecionalidad, pensar que la burocracia también opera a partir de esa discrecionalidad, y si le metemos todavía más, por ejemplo, ideas de racionalidad limitada, como lo que hemos podido leer en otros momentos a partir de, de Herbert Simon, o revisar con Herbert Simon sobre cómo estas personas que pueden ser racionalmente limitados porque son incapaces de conocer todas las, las consecuencias de sus elecciones, entonces lo complejiza todavía más. ¿no? Estamos ya pensando que son personas falibles y que además el propio ambiente en el cual se desenvuelven, la propia estructura en la cual se desenvuelven, puede dar lugar a espacios de discrecionalidad que son provechosos para ellos y ellas. Cuando nosotros pensamos en esa burocracia y que tal vez la podemos eh, visualizar como... Como se simboliza también en este diagrama dentro de una organización gubernamental, eh, como por ejemplo en una oficina, cuando nos encontramos sentados compartiendo con los demás un ambiente de trabajo permeado por procedimientos o permeado por rutinas. Y también formas de proceder que a lo mejor la tradición, pero no la formalidad han promovido. Imagínense ustedes que fuera de estas estructuras, pues hay personas que tienen más libertad en el sentido de que tienen la posibilidad de poder no estar en estas oficinas, sino encontrarse en la calle como los policías, ¿no? Entonces generan unos, un ambiente, la labor, la labor burocrática o la labor de estos trabajadores que, que promueven la discrecionalidad o que emergen como un fenómeno que resulta ser muy natural en el funcionamiento de, de estas organizaciones que son tan difíciles de, de tratar de descifrar, ¿no? Entonces, la discrecionalidad es parte de, ¿no? Es parte de la manera en que la burocracia se, se desenvuelve tanto dentro de las estructuras o cuando se encuentran fuera. Me refiero a la, a la parte física, ¿no? Pero, como tanto también ocurre, o ocurre afuera de las organizaciones cuando establecen contacto con la población y que esa relación con la población puede llegar a trastocar la manera en que los programas son diseñados o cómo están pensados para poderse instrumentar. La otra variable a considerar es la autonomía. Sí, efectivamente, porque ellos gozan de la autonomía para poderse conducir en ambientes específicos. Ahorita vamos a adentrar una, a una cuestión que, que también es relevante para todo esto, pero respecto a la autonomía en particular refiere a las posibilidades de poder aprovechar no nada más estas indeterminaciones que la discrecionalidad establece, sino que también las condiciones de la labor misma para poder tomar decisiones sobre la instrumentación de un de un programa, ¿no? Por ejemplo, siguiendo esta misma idea de, de la seguridad pública, pues en muchas ocasiones los policías pueden, como, como ha ocurrido, o al menos como a mí me ha ocurrido, pues pueden llegar a perdonarnos ciertas faltas, ¿no?, eh, pueden eh, decirnos que, bueno, por esta ocasión se lo vamos a pasar, no pero no lo vuelva a hacer. Entonces hay cierta autonomía, capacidad de decisión, cuando la regla parece que no tenemos que pensarla demasiado, y más cuando estamos hablando del derecho público, ¿no? La regla se tiene que cumplir, pero en espacios como estos, en esos espacios o en estas actividades burocráticas, la idea de, la, de las reglas, se modifica, se transforma, y así como se convierten en marcos de actuación, también generan posibilidades de autonomía para podernos, para poder operar, para poder trabajar. El tercer punto tiene que ver con las creencias. Y las creencias, pues bueno, eh, ya los antropólogos nos han dado muchos elementos muy importantes para poderlo explicar, pero eh, es muy claro que las propias organizaciones eh, de naturaleza burocrática, que son la mayoría establecen condiciones de trabajo que están mediadas por las creencias, no nada más las reglas sobre las creencias, sino otro conjunto de creencias que también emergen como posibilidades que han sido eh, creadas por las propias relaciones entre las personas y que establecen las condiciones para poder trabajar, ¿no? Siguiendo la idea de la, de la policía, pues bueno, se han creado, por ejemplo, los policías ciertas creencias, quiero imaginar, o la mayoría eh, podría imaginar eh, y como ha ocurrido, ¿no? Por cierto, ahora estoy recordando eh, que en Canadá alguna vez detuvieron a un hombre afro, afrodescendiente, eh, porque habían recibido un aviso de un delincuente que también era afrodescendiente. Para la sorpresa de estos policías, a la persona que habían detenido era, había sido un juez y estaba en retiro, ¿no? Entonces habían detenido a un hombre afrodescendiente que no tenía nada que ver, pero con base en su creencia, en las creencias de su labor, eh, ellos creían que nada más por ser un afrodescendiente, pues bueno, se, se deberían se de conducir así. Así podemos encontrar cientos de ejemplos, ¿no? Sobre la manera en que nosotros eh, podemos ser tratados o podemos tratar a la ciudadanía a partir de estas creencias. Creamos una serie de condiciones a partir de ello para poder operar y que también muchas veces han sido este, fomentadas por las relaciones entre los demás, no, el trabajo mismo que tenemos con el resto de nuestros colegas eh, creamos una serie de condiciones para poder reconocer como lo trabaja mucho esta escuela de la de, de la burocracia a nivel de calle crear nuestros propios clientes, no, la, nosotros como burocracia creamos nuestros propios clientes a partir de este de este conjunto de creencias. Y hay un factor que es muy importante en todo ello, porque eh, en realidad sobre esto último y lo demás, por supuesto, pero en especial sobre esto último, me refiero con lo demás, la discrecionalidad y, lo, y la autonomía, pero respecto a las creencias, el hecho de que la situación social siempre importa, ¿no? La antropología lo ha dejado muy claro, ¿no? En, en, si nos encontramos en determinada situación social, las creencias resultan ser flexibles, ¿no? Se modifican dependiendo de la circunstancia. Así podemos encontrar una mujer desvalida y podemos brindarle el apoyo, pero también podemos encontrarnos una situación en la cual una persona no me gusta cuál es el tono de su voz, ¿no? Y pues nosotros podemos proporcionar otro tipo de servicio que no es precisamente el que se me exige, ¿no? Entonces la situación social pesa. Aunque, aunque tengamos una serie de valores, una serie de creencias que en apariencia nutren nuestro, nuestro actuar y que a lo mejor la mayoría de las ocasiones hemos comprobado y se ha verificado que nos apegamos a ese conjunto de creencias dependiendo de la situación social, esto puede dar lugar a otro tipo de comportamientos u otro tipo de relación y contacto con la ciudadanía sobran los casos al respecto, ¿no? Pero sí es importante reconocer ello, que la situación social va a determinarlo, ¿no? Entonces, la discrecionalidad, la autonomía y las creencias eh, establecen una relación muy importante como variables analíticas para poder reflexionar sobre la desigualdad en el acceso o el proporcionar servicios cuando las situaciones sociales están presentes. Nosotros vamos a dar cuenta que cuando eso ocurre, pues bueno, la, discrecional, la discrecionalidad opera en un sentido diverso, al igual que la autonomía y, por supuesto, no se diga las creencias, ¿no? Ya lo decía, eh, hay una, nosotros podemos llegar a fabricar los clientes a partir de estas creencias. La otra cuestión que también es importante reconocer y que en el pasado los textos seminales de la burocracia no lo contemplaban del todo, aunque hay vertientes que también en esas épocas sí lo favorecían, pero no estaban tan conectadas y tan desarrolladas como lo podemos encontrar en la actualidad, que los sentimientos importan. no La burocracia también tiene sentimientos, las personas tenemos sentimientos, entonces cuando estamos eh, teniendo relación con, eh, con la ciudadanía, pues podemos encontrarnos en situaciones donde emergen todo tipo de sentimientos, no de enojo, ...de coraje y nos, nos invitan a reaccionar de una manera, pues en muchas veces agresivas. Me acuerdo el caso del de, sur de nuestro país donde ocurrió algo semejante como lo que ocurrió en Norteamérica, que le pusieron la rodilla un policía, a una mujer, ¿no? Y, y también la asfixiaron y desafortunadamente falleció. Entonces, situaciones así nos llevan a un extremo del comportamiento de la burocracia pero que nos implica o nos hace pensar que los sentimientos también se reflejan en manifestaciones de los vínculos con la población. Entonces no lo podemos dejar de lado. Ahora véanlo todo eso junto, ¿no? Las, las, las, las, los sentimientos, la discrecionalidad, la autonomía, las creencias, las situaciones sociales, y nos hacen ver que todo ello influye sobre la manera en que la desigualdad opera en la administración pública o puede emerger en la administración pública. Sobre todo cuando esos sentimientos sobre es, y esas creencias y estas otras que aparecen como la discrecionalidad y, y la autonomía están dirigidas a separar o a distinguir o a limitar la prestación de un servicio para una o algunas personas de la ciudadanía. Ahí es donde ya nos encontramos en, en problemas, ¿no? porque entonces lo que implica sobre la prestación de los servicios pues es dejar fuera a un sector de la población cuando los programas gubernamentales muy probablemente están diseñados para poder generar los beneficios sin distinción alguna. Pero la ciudadanía, cuando, perdón, la burocracia cuando orienta sus prácticas alimentadas por estos conjuntos de creencias, sentimientos, etcétera, para poder eh, redirigir la atención en la prestación de un servicio, ya nos encontramos frente a la desigualdad. Esta es una cuestión muy compleja cuando nosotros lo pensamos como administradores públicos, porque como administradores públicos nos gustaría controlar ese tipo de circunstancias. La pregunta sería: ¿y cómo le vamos a hacer si logramos identificar esto? ¿no? Son preguntas, es una pregunta muy vieja, ¿no? porque los administradores se lo han hecho durante mucho tiempo. El propio Herbert Simon se lo planteaba tal vez con otras preguntas cuando pensaba en la idea del, del control, ¿no? ¿Cómo controlar a las organizaciones? ¿Cómo controlar a las personas? que tienen incapacidad para para para poder conocer todas las consecuencias de sus elecciones y son falibles. Diría, proporcionémosle también valores, eh, evaluémoslo, démosles estímulos para, para poder generar ese control sobre el comportamiento de las personas, ¿no? Para poder orientar el comportamiento de las personas. Pues suena bien interesante, ¿verdad? Suena convincente el pensar que eso sería posible. Inyectales un poco de cultura organizativa, ¿no? dales esos valores que sean necesarios para poder orientar sus decisiones y a partir de ahí sus comportamientos y que esos sean coherentes con los programas, sean coherentes con las normas, sean coherentes con el espíritu con el espíritu de lo público. Pero no siempre es tan sencillo como como parece, de manera especial con la burocracia en nivel de calle menos, porque como ya lo decíamos, son personas que se encuentran entre la parte interna de la, de la administración pública, sobre todo en cuanto a los procedimientos y los manuales, se encuentra en, la, en el límite de la administración pública y su relación con la sociedad. Cuando ya estamos pisando el terreno de la sociedad y la sociedad eh, establece una relación con esa parte de la burocracia, las cosas eh, respecto a este fenómeno se vuelven todavía más complejas. ¿Cuándo y cómo vamos a poder hacer esto? ¿Cómo vamos a controlar el comportamiento de las personas cuando gozan de esa autonomía, cuando se encuentran ya fuera en la calle? Le intentarán poner cámaras a los policías, como ocurre en otros países, en su uniforme, pero ya hemos podido ver numerosas veces que, que no ocurre mucho al respecto y que no nada más eso, sino que también el propio diseño institucional me refiero al de los países, las leyes, las constituciones, llegan a proteger la mayoría de las ocasiones prácticas que a veces son desmedidas en su relación con la población y que esa desigualdad del acceso a la justicia también es una muestra más de cómo se traslada esa, esa desigualdad o esa carga administrativa promueve esa desigualdad. Entonces es muy complejo pensarlo así porque nosotros nos damos cuenta que pareciera que no hay una solución sobre cómo mejor orientar a esa burocracia y hacerles eh, ver que la relación que establecen con la población, pues bueno, debe ser mediada por las reglas y también por los mejores valores que nutren al sector público, ¿no? el respeto hacia la población eh, en general lo público. ¿no? Entonces es un tema bastante complicado sobre cómo nosotros podemos avanzar en esa dirección, pero lo que sí hay que reconocer también es que eh, aunque esté mostrando una parte que, que tal vez no es la que nosotros nos agrade mucho sobre la, sobre la burocracia y la relación que establecen con nosotros, también podemos reconocer que esa burocracia puede llegar a ser bondadosa, ¿no? y aparte es poco reconocido, ¿no? la mayoría de las veces no lo reconocemos, pero también hay personas que pueden ayudar a, a la ciudadanía cuando, cuando encuentran las condiciones de poderlo hacer. A veces hasta pueden dar más de lo, que, de lo que se les pide en el sector público, ¿no? Yo recuerdo una tesis que me tocó trabajar con un colega colombiano, Julio, y el programa de este compañero hablaba sobre cómo los programas sociales, eh, que era pro, los programas sociales promovidos con un programa mucho más amplio, necesitaba de trabajadores sociales que recorrieran zonas desfavorecidas de la población y entonces esta, estos trabajadores, esta burocracia a nivel de calle, se reunía con los ciudadanos y las ciudadanas en sus casas, en circunstancias a veces muy complejas, porque como lo narra este compañero, Julio, en su, en su tesis y también lo charlaba conmigo, a veces tenían que pedir permiso en las, en las zonas muy complicadas a los líderes narcotraficantes para que ellos pudieran entrar a la zona y poder acceder a la, a la, a la casa de, de la ciudadanía desfavorecida, y ya estando ahí, genera una dinámica, una relación con la ciudadanía tan cercana, que en muchas de las ocasiones lo que ocurría en esa relación, era que trastocaba la manera en que pensaban, o que piensan muchos de estos trabajadores, o trabajadoras eh, de estos programas sociales, estos trabajadores sociales, sobre la manera en que se vinculaban con la población, ¿no? A veces en un nivel pues bastante íntimo, ¿no? Que requeriría a veces intervenciones importantes para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces imagínense situaciones así. Nos encontramos eh, con dos caras de, de la misma moneda, ¿no? Una burocracia que por un lado puede llegar a ser bondadosa y que también no implica estrictamente el cumplimiento de la norma, sino que esa discrecionalidad, esa autonomía y esas creencias también dan lugares a una actuación que es inesperada, pero que es aceptable y favorable para la población, bondadosa en otros términos, ¿no? y que por el otro lado, el otro lado de la moneda, encontramos a uno una burocracia que es difícil, ¿no? que, que no llega a promover la equidad, sino todo lo contrario, a partir de un uso inadecuado o implementación inadecuada de las reglas, un conjunto de creencias que están ahí, que, que matizan la implementación de estos programas, en, pues bueno, en, en menoscabo de los derechos de la ciudadanía, no una autonomía y una discrecionalidad que también es provechosa para ellos, quizá para corromperse, u otras tantos fenómenos que resultan ser negativos, pero que promueven esa desigualdad. Y que insisto, pues ¿cómo hacemos, cómo, cómo resolvemos esa parte? no ¿Cómo vamos a atender esa parte donde... La desigualdad que emerge del trato de la de la burocracia en el nivel de calle ocurre. Pareciera que no es algo interesante para muchos, porque en realidad casi no se escribe sobre ello. No, no, no, no estamos tan interesados en ver lo que ocurre en el nivel del de, de la burocracia cuando establece vínculos con las personas, sino que muchas veces estamos muy alejados de ello y nos preocupan los presupuestos nos preocupan los, los, los procedimientos administrativos nos preocupan los resultados de la nueva gerencia pública, si le dejamos lo, al sector privado que lo haga si instrumentamos procesos de calidad u, u otras tantas cosas que están tan en boga en la discusión, en la actualidad como el gobierno abierto, la transparencia ¿no? que son temas que son bien interesantes, pero que no siempre abordan esta parte, ¿no? Esta parte que también yo creo que en algunos momentos no hay que dejar de lado, porque la burocracia, como personas que sienten, eh, pues llegan a, a generar un vínculo con la ciudadanía, que a la larga puede generar una visión sobre el ejercicio del poder que es desfavorable, ¿no? Es decir, que ellos ven, la, la ciudadanía ve o vemos como ciudadanos y ciudadanas que la relación que establece la burocracia con nosotros es tan desfavorable que, que nosotros pensamos que por tanto es ineficaz, ¿no? Y esa visión de, de, de la burocracia o del trabajo de la administración pública como ineficaz pues es la que da, ha dado lugar a, a que nosotros estemos en busca de de nuevas formas de poder resolver esos problemas, ¿no? Y nos aproxima nuevamente a modelos organizativos que proceden del exterior, ¿no? De, de países extranjeros y pocas veces pensamos en la propia naturaleza. Por tanto, yo creo que una invitación para ir avanzando en ese sentido, pues es ir, es ir pensando eh, o analizando, diagnosticando a nuestra burocracia para reconocer su naturaleza y a partir de ahí llevar a cabo cambios ¿No? O propuestas de cambio sobre la transformación de ello, ¿no? Respecto a los policías, pues bueno, nosotros lo vemos que a lo mucho cuando se exceden o se les pasa la mano, pues bueno, mandemos algunos cursos sobre derechos humanos, ¿no? Pero esa es ya la, prácticamente la respuesta de cajón, pero no hay un análisis más claro que, que detalle el trabajo de la, de la policía o el trabajo de los docentes sobre cómo es que conceptualizan su labor, si están presocializados para lograr esa labor, y muchos otros aspectos que me parece que son relevantes. Entonces, ese vínculo entre, entre, la, entre la ciudadanía eh, respecto a la burocracia nos lleva a esta cuestión que ya decía que también eh, vale la pena señalar sobre cuando esta discrecionalidad, autonomía y creencias, o en general esa libertad que, que goza la burocracia y que puede llegar a, a transformar la relación que, esta, que establecemos con la ciudadanía hacia la desigualdad, pues bueno, puede generar esta otra idea que también es muy útil y que no tiene mucho que se está discutiendo, ¿no? Esta idea de la, de la carga administrativa, ¿no? El cómo se trasladan muchos de estos malestares, muchas de, de estas formas en las cuales también la burocracia puede aletargar la, la relación que nosotros establecemos con la ciudadanía y que finalmente se le cargan a ellos, ¿no? Es una desigualdad que, que promueve eh, esa carga, ¿no? Nosotros no, no les brindamos el acceso de la manera en que ellos esperan y la mayoría de nosotros o nosotras lo que hacemos es aproximarnos a, a dinámicas de, de solución de, nuestra, de nuestras problemáticas que en algunas ocasiones son ajenas a la, a la lógica gubernamental, eh, tal vez corrompiendo o simplemente buscamos otras maneras de poder acceder a los beneficios que por reglamento, por norma, estos programas nos deberían de, de, de prestar. no Entonces, las disfunciones burocráticas que son muy naturales para el funcionamiento de las organizaciones gubernamentales, pues al igual que lo que se decía antes, ahora nosotros lo podemos ver de una manera más patente. no Simplemente pueden generar eh, esa desigualdad. Me gustaría poner un ejemplo eh, para ir cerrando eh, mi intervención. Eh, no hace mucho me tocó también trabajar una tesis sobre la migración, la migración y la administración pública. Eh, usualmente un tema como la migración, pues al menos en una facultad como en la que estoy es más trabajada por eh, las personas que estudian relaciones internacionales. Pero esta alumna decidió, Araceli, estu decidió estudiar la relación que, que hay entre la administración y la migración, pero un tipo de migración, la migración de las mujeres en tránsito. ¿no? Entonces es todavía más acotada la investigación y ella decide hacer su investigación pues, a partir de una estrategia eh, en la cual se acerca a las mujeres migrantes un poquito antes de que empezaran las caravanas de migrantes para poder escucharlas a partir de un albergue. ¿no? va a un albergue que se encuentra en la Ciudad de México porque eh, para una mujer incluso para un hombre pues es, es peligroso que nosotros vayamos al sur del país eh, a estudiar de licenciatura eh, un tema que es complejo y a la vez también eh, pues inseguro no yo le recomendé pues no vayas porque es bastante bastante peligroso entonces hace la investigación en un albergue y empieza a recabar historias de vida no y cosas que son tan interesantes de, de la manera en que comienzan las migrantes a describir el cómo es su tránsito y cómo llegan a las estaciones migratorias, porque están avanzando por el país, y hay un momento en que son detenidas y detenidos y llegan a las estaciones migratorias. Y cuando llegan a las estaciones migratorias, es ahí cuando las cosas se transforman, al menos para nuestros propósitos, porque vemos ahora sí el contacto de la burocracia con este sector de la población, que si bien no son ciudadanos reconocidos constitucionalmente por nuestro país, pues bueno, son, es población migrante que es reconocida a nivel internacional. Entonces eh, acceden a, a, a estos albergues y entonces en estos albergues esta compañera describe cuál es la dinámica. Y la, y la burocracia gubernamental, los programas que atienden el tema de la migración y quienes las, y quienes las instrumentan, no logran identificar, y eso es algo, pues, de veras, extraordinario, que la atención que debería de proporcionar el gobierno federal para ese sector de la población debería de tomar en cuenta las condiciones de la mujer, ¿no? la higiene de la mujer. Entonces, así básicamente, ¿no? Sobre cómo es posible que no puedas proporcionar condiciones de higiene específicas para la mujer. Entonces, nos damos cuenta que, que expresiones de distinción en la instrumentación de, de un programa migratorio, pues migratorio porque es un, es, un, es un fenómeno mayúsculo de gran relevancia y que la relación que establece con un sector de la población, que aunque no sea ciudadanía, que no sean ciudadanos mexicanos o mexicanas, aún así se les tiene que preservar sus derechos, sus derechos humanos. Y entonces, ese vínculo que establece el gobierno mexicano con esa población, pues es desfavorable, es inequitativa, ¿no? O, bueno, hasta lo estoy pensando ahora, pero más este trata, trata de manera igualitaria como si fueran las mujeres iguales a los hombres, ¿no? Pero no se están tomando en cuenta las particularidades. Entonces, es un ejemplo, eh, pues a lo mejor muy general, eh, sobre la cuestión pero que me permite poner sobre la mesa eh, este tema que, que invita a comenzar a observar, a comenzar a mirar a las, trabajadores, a las trabajadoras y a los trabajadores del sector público, de cualquiera de los eh, niveles de gobierno, para que podamos identificar en ellos no simplemente personas que son instrumentadoras, que son implementadores, sino que también son personas que transforman en la práctica, en la relación más cercana con la población muchos de estos programas y que esa transformación, en lugar de fomentar esa igualdad, lo que están fomentando es, o que pueden llegar a fomentar, es todo lo contrario. Y que ir avanzando en el reconocimiento de ello es también comenzar a reconocer que muchas de estas variables que estoy tocando o que he desarrollado hasta el momento podrían ser consideradas, ¿no? Como por ejemplo, ya lo decíamos, la cuestión de la discrecionalidad, la de la autonomía, las creencias y los sentimientos, que la sociología en las últimas fechas eh, ha trabajado ya muy bien, ¿no? Como para que nosotros podamos avanzar en revisiones más sensibles y pensar, al menos desde mi mirador, desde la administración pública, que nos hace falta todavía trabajar más y pensar menos en modelos, en, la, en, en el traslado de modelos organizativos neogerenciales para la administración pública y comenzar a mirar hacia el interior, comenzar a, a transformar a la administración pública a partir de este análisis introspectivo de la manera en que nosotros pensamos a la burocracia y cómo ésta se relaciona con nuestra población. Pues estas son algunas de las ideas que yo quería compartir con ustedes, eh, al menos son unas ideas eh, que invitan a, re, a la reflexión, no estoy haciendo todavía un trabajo de campo, pero eh, pronto espero, espero hacerlo y hay muchas formas de poderlo ver, ¿no? así que ustedes pueden posicionarse con eh, relación a, a, a una enorme cantidad de casos porque continuamente nosotros tenemos vínculos con, con estas personas ¿no? o tienen vínculos los ciudadanos con nosotros en particular porque nosotros nos desenvolvemos también en la docencia y la investigación. Eh, pues así cierro mi intervención les agradezco mucho la posibilidad de, de poder charlar y bueno, espero que haya sido de, de su interés y estoy aquí listo para, en caso de que tengan algún comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Arturo, por esta interesante charla respecto a, a este tema, ¿no? Que es eh, importante y que nos afecta a todos, ¿no? Todos somos este, usuarios de los servicios públicos, de, de, estamos en, en constante relación con este estos aspectos burocráticos ¿no? de, de la administración pública, y creo que esta propuesta que, que nos trae este análisis a partir de, de la burocracia a nivel de calle para ver ¿no? estas, o evidenciar estas inequidades, desigualdades ¿no? sociales, es muy, muy interesante, nos deja una serie de reflexiones, y creo que algo que hay que destacar de, de su propuesta y de su análisis es el rescate de esta parte subjetiva, ¿no? Que usted le llama las situaciones sociales. Esta parte de la, la autonomía, la discrecionalidad, los sentimientos, este, y bueno, una serie de situaciones que, que se escapan, ¿no? A lo que bien llama estos modelos gerenciales, administrativos, que nos hablan precisamente de, de, de proyectos o programas sociales. Y bueno, en este sentido, eh, surgen una serie de, de cuestionamientos que eh, antes de, de tomar la palabra, preguntaré si tenemos preguntas en las redes sociales. Sí. ¿Comentarios? Bueno, escuchemos las, los comentarios y preguntas y después le daré la palabra. Uh -huh. La primera es de Victoria Rodríguez Muñoz, de parte de la plataforma de YouTube. Felicidades al doctor Arturo Hernández, su conferencia ha sido erudita. Como se puede limitar la distracionalidad, ¿se podría partir de las creencias y valores? Parece que ello no es suficiente. Esa es una pregunta, y la siguiente es un comentario del doctor Carlos Juan, y menciona lo siguiente. Felicidades, Arturo Hernández Marrayón, agradezco su excelente conferencia y disponibilidad para participar en este ciclo. Muy interesante su análisis de la burocracia de pie de a pie, da otra perspectiva del análisis de las doctrinas y políticas públicas. Muy bien. Bueno, y yo me atreveré a tomar la palabra para hacer también un par de preguntas o una pregunta al doctor respecto precisamente a esta propuesta, ¿no?, que hace, bueno, esta burocracia a nivel de calle permite, decíamos, este, evidenciar estos niveles de desigualdades estos aspectos que habría que retomar y pensar, ¿no?, de, de cuestiones de situaciones sociales. Y yo me preguntaba, pensando en, en estos programas sociales, si es, eh, o qué, qué tanto sirve o no sirve este, esta parte de la evaluación, ¿no? de los programas sociales, por ejemplo, para detectar eso, o qué haría falta incorporar a ese tipo de evaluaciones, que claro, esos modelos para evaluar vienen también de, de fuera, ¿no? algunos no se construyen propiamente aquí, eso por un lado, y por otro me quedé pensando también en hablando de estos modelos, este sistema de evaluación del desempeño de los servidores públicos, ¿no? que también pretende orientarse a a estos este, discursos, sí, propiamente administrativos, de eficientar, de mejora, de, de calidad, ¿no?, en el servicio que ofrecen estos servidores públicos, ¿qué tan útiles o de qué manera la burocracia de calle podría eh, apoyar o, o funcionaría para eh, constru construir, ¿no?, un sistema un por diferente o algo distinto a este sistema de evaluación del desempeño del servidor público, nada más. Muchas gracias por los comentarios. Eh, muchas gracias al doctor eh, Carlos Juan por la invitación. Ya lo había mencionado al inicio, estoy muy agradecido por la invitación y siempre dispuesto a poder participar en, en todas las actividades que, que nuestra querida WAM eh, genera. Eh, sobre la, la cuestión que plantea Victoria Rodríguez, si mal no recuerdo, que está asociada a las creencias y valores. Pues bueno, eh, siempre juegan un papel importante, no, eh, no nada más para el análisis que nosotros hacemos en la práctica cotidiana. Pues siempre están ahí, nos orientan, no, este, nos permiten generar condiciones para establecer eh, nuestra actuación en relación con nuestra población. Pero pensar en las posibilidades de poder de poder orientar este conjunto de creencias y estos valores sería como pensar, como muchas veces se critica que la cultura se puede gestionar, ¿no? Entonces, esta cultura, la cultura es, es difícil que se pueda gestionar, sin duda, podría intentar influirse en ella, como muchas de las ocasiones se ha intentado hacer en las empresas, o, o a veces también tímidamente se intenta hacer en la administración pública, pero no significa que vayamos a tener buenos resultados, ¿no? eso lo, ha, lo han dejado claro pues algunas personas, algunos, algunos trabajos, porque constituyen una serie de estímulos, ¿no? Que para crear entornos que pretendan ser favorables para el desenvolvimiento de nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores, pero estos sí, estímulos pueden ser mal interpretados. Entonces, esa, esa interpretación puede, esa mala interpretación puede también nuevamente trastocar la, la relación con nuestra población. Entonces, yo creo que lo que falta por hacer, como ya decía, pues es que es, es ir por lo, por cada uno de los programas, aunque yo entiendo que también es una labor muy compleja, el llevar a cabo análisis y diagnósticos al respecto de lo que ocurre ¿no? en, en en el gobierno y la relación con la población. Estos diagnósticos sin duda serían muy difíciles de implementar, pero hay algunas eh, algunos, algunas prácticas eh, gubernamentales que yo creo que deberían de, de, de, de, de contener este tipo de diagnósticos o deberían de realizar, realizarse en ellas ese tipo de diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, en áreas tan relevantes como la prestación del servicio de salud, la seguridad pública. Esos dos son, son importantísimos, ¿no? Porque nosotros vemos que, que en muchos de los casos muchas de las quejas y donde más nosotros pensamos y nos preocupamos es en áreas específicas como esta y más en los últimos años, ¿no? Sobre la seguridad pública y la salud. El realizar diagnósticos sobre la naturaleza de la burocracia para poder reconocer eh, su capacidad transformadora, el impacto que genera, nos permitiría eh, avanzar hacia un diseño de programas pues si no excelente, pues al menos eh, mejor acabado, o mejores acabados estos programas, ¿no? En aras de intentar lograr eh, pues mejores resultados, ¿no? Y sobre esto lo voy a conectar con la, los comentarios de, de la doctora Susana que, que, que menciona sobre qué tanto sirve la evaluación, y también la evaluación de los programas, y también los sistemas de evaluación de, de los servidores públicos. Son niveles distintos, ¿verdad?, eh, que, que también son muy importantes, están normados por, por el, la administración pública y está en, el presu, en la ley de presupuesto y responsabilidad no establece las condiciones de evaluación, en, en la operación de un sistema de evaluación del desempeño que crea el, eh, las condiciones, las políticas muy estrictas para el desarrollo de los programas, ¿no? eh, pero al menos este el del sistema de evaluación de desempeño no alcanza a abarcar el nivel de las de, de la burocracia, el nivel de calle. Evalúa los programas aparentemente en su resultado. ¿no? Yo, yo lo digo en, apar en apariencia como, como crítica, no porque se supone que, que forma parte de un binomio ¿no? El, el sistema de evaluación del desempeño, el doctor Rosas, quien, quien también está ahí en la sala, lo, lo, lo sabe muy bien, el sistema de evaluación del desempeño y del presupuesto basado en resultados aparecen como un binomio que eh, está presente en la administración pública desde no hace muchos años, pero que no eh, se preocupa por las transformaciones en el nivel del terreno, sino están más orientados al nivel de los resultados y la forma en que se, puede, eh, se pueden tomar decisiones de asignación o reasignación presupuestaria, ¿no? Es decir, contamos con información del desempeño y a partir de ahí decidimos si les vamos a dar más o menos dinero, pero también eh, con la idea, al menos el modelo así lo pretende o lo pretendía, tomar decisiones de mejora de los programas gubernamentales, ¿no? Bueno, tenemos malos resultados, ¿qué hacemos? y se les dejaba a la burocracia que tomen decisiones o a los trabajadores implementadores, o como presupuestariamente se dice, a las unidades responsables que, ejercitan, que ejercen el gasto, pues bueno, que, que ellos ajusten la manera en que van a estructurar sus programas gubernamentales y entre, entre otras cosas también lo que implica el presupuesto público. Entonces son niveles muy amplios, distintos, el nivel en el que yo me estoy enfocando es el nivel... En, en contacto con la población. Y por el otro lado, el, el, el, lo que denomina la doctora como sistema de evaluación del desempeño de los servidores públicos, en realidad hay escasos ejercicios al respecto. Eh, los podemos encontrar también reglamentada esta cuestión de, de, de la evaluación del desempeño en el servicio profesional de carrera, en la ley del de servicio profesional de carrera. Afortunadamente, en, en algún momento que estuve en la UAM de manera generosa me invitaron a participar en uno de los proyectos para poder impartir eh, cursos sobre la, eva la evaluación individualizada del desempeño y entonces eh, en una organización concreta ¿no? en eh, eh, una organización muy importante y lo que nosotros podemos ver ahí, eh, yo lo puedo este, decir porque en realidad me tocó vivirlo, sobre cómo los trabajadores construyen sus propias herramientas de evaluación y tienen que negociarlas con sus jefes y en muchas de las ocasiones, ni siquiera así. Cuando, cuando se establece como algo obligatorio, le llaman diálogos de desarrollo. Esos diálogos de desarrollo donde los trabajadores y las trabajadoras se supone que acuerdan los parámetros de evaluación de su desempeño individual como integrantes de un servicio profesional de carrera para que sean evaluados año con año en su desempeño. Y entonces, eh, cuando, cuando nosotros... Habrá que imaginarse que toda herramienta de evaluación de desempeño, ya sea de programas o a nivel individual, tienen vicios. Y uno de los vicios de este tipo de herramientas individualizadas de desempeño es que pues cuando nos toca eh, eh, diseñar nuestra propia herramienta, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Pues, la vamos a diseñar a nuestro favor. ¿no? Eh, yo recuerdo en una ocasión... En ese, en ese ejercicio que, que me tocó hacer, porque acompañábamos a los trabajadores para que aprendieran cómo diseñar estas herramientas, y había un caso donde una, un, este, un jefe se reúne con, su, con, con uno de sus colaboradores, y entonces le decía, para poner un nombre, eh, José, pues es que tú eres capaz de hacer más cosas, ¿no? porque había generado unos parámetros que eran laxos, que eran sencillos, algo que siempre logran, o que logra con facilidad, pero que se ponía como algo que, que era un, una contribución sobresaliente, porque así se contempla, una contribución sobresaliente en el parámetro, cuando eso era algo que siempre lograba de cajón, ¿no? Y que el jefe lo detecta, y entonces le dice, oye, pues te lo tienes, lo tienes que cambiar, tú puedes hacer más. En lugar de programar tres programas, vas a hacer cinco, ¿no? Entonces esos diálogos de desarrollo podían funcionar, pero cuando ese diálogo de desarrollo no sirve, o no, o no o no opera, pues entonces lo que pasa es que el trabajador o la trabajadora pues puede estar tentado a crear su propia herramienta en favor de sus intereses, ¿no? Hablando de esta discrecionalidad que ya hablábamos, ¿no? Este, gozamos de esa discrecionalidad que, que es provechosa para, para la burocracia, ¿no? Nos dejan esa libertad, a lo mejor son trabajadores y trabajadores muy comprometidos, muy muy comprometidos, y, y tienen muy puesta la camiseta en, en el sentido de las creencias, ¿no? de que sí, yo voy a trabajar y voy a cumplir. Pero cuando les dicen, ah, tú elabora la herramienta, ¿no? tú construyela, entonces ya te están poniendo en una situación social como la que yo narraba, una situación social en la que dices, ah, bueno, si yo la voy a elaborar, pues yo quiero salir bien evaluado o bien evaluada, y entonces, pues, cambias o modificas tu herramienta o creas una herramienta que te resulta ser favorecedora, ¿no? Ahí está esta cuestión y estos, estos elementos que, que he puesto en juego para que nosotros veamos qué complejo es ver a la burocracia trabajar, pero sobre todo, qué complejo es hacer que trabajen, ¿no? Como nosotros queremos, es bastante complicado, ¿no? Entonces, muchas de las propuestas de solución evidentemente van a ser inacabadas, pero podemos ir, seguir soñando que muchas de las técnicas y modelos administrativos van a cambiar la dinámica de estas organizaciones, pero es mejor tenerlas que no tenerlas, ¿no? porque nosotros queremos las condiciones de actuación y esperamos que se puedan generar soluciones o, presen, o, se, o se presten servicios que, fue, que sean equitativos para nuestra ciudadanía. Gracias, doctor. Arturo Hernández por esta... Esta reflexión tan interesante ¿no? respecto a estos cuestionamientos que, que van surgiendo a la luz de su, de su trabajo, de su presentación. Preguntaré nuevamente si hay preguntas. Solo felicitar al doctor Arturo Hernández Magallón por su excelente exposición, muy clara, sobre todo tocar un, un tema aparentemente este, práctico y sencillo, pero desde el abordaje teórico, este, realmente logró eh, darle una perspectiva de análisis interesante. Muchas felicidades, Arturo. Muchas gracias, doctor. Un gusto. Muy bien, pues bueno, muchas gracias por este, esta presentación, doctor. El área de Estado, Gobierno y Políticas Públicas del Departamento de Administración. Les agradece a todos los que nos han seguido a través de las redes sociales. Agradecemos a Alejandra y a Gerardo, nuestros ayudantes del área, que nos apoyan en la transmisión de esta, de esta conferencia. Y bueno, continuaremos con este ciclo de conferencias del estado que necesitamos después del COVID. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Carlos Juan, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor Jorge. Abrazo a la distancia. Espero nos veamos pronto. Que estén muy bien.